Polémica en diferentes escenarios ha traído consigo la afirmación del comunicador y también diputado José La Luz al afirmar que cuando las mujeres paguen sus cuentas disminuirá la violencia de género. Sobre esta polémica afirmación cuestionamos a Franco Macorizanos sobre si están de acuerdo o no. Bueno, esa opinión fue una opinión muy personal, la cual yo respeto